Continuamos con entrevistas para brindarles detalles e información a usted que necesita, por supuesto, resguardar su seguridad y la de los demás. ¿De qué les estoy hablando? Déjenme primero presentar a nuestro entrevistado. Está con nosotros don Larry Fernández, que es gerente general de Seguros y Reaseguros Univida. Gerente, un gusto tenerlo en Aviaí la televisión. Muy buenos días, Milton. Un gusto a todos ustedes y gracias por la apertura. ¿no? Sí, vamos a hablar acerca de la comercialización del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Gerente, ¿cómo ha avanzado la comercialización? ¿A ¿Cuántos seguros eh, cuántos seguros se ha llegado a vender hasta la fecha? Con corte este momento estamos eh, a, alrededor de los 1.32 1 millones de SOA. ...considerando básicamente la, la meta 1.6, esto implica un cumplimiento de un 82.5% y, y nada, si bien este, la empresa Univida eh, está rompiendo una, una, una serie de hitos históricos en lo que es la venta del SOAT, uh -huh. tanto el año pasado como con corte ahora, seguimos eh, superando los hitos históricos de penetración en el mercado... Sin embargo, este, la empresa no va a escatimar esfuerzo ni va a reducir justamente el compromiso de que eh, no, no solamente lograr la meta ¿no? que nos hemos propuesto para este año, sino específicamente la posibilidad de que eh, todas y todos tenemos que sentirnos seguros cuando salimos a la calle o cuando estamos en las carreteras. ¿no? Claro, y el objetivo es superar, por supuesto, esta cifra y lo ideal debería ser llegar a un 100% de cobertura, que eso es lo que se quiere. Hay mucha gente que dice, claro, enero es el mes, o diciembre y enero son los meses de comercialización del SOAT, y ya cuando ingresa a febrero dicen, ya se terminó. Pero no, esto continúa, gerente. Continúa porque este, nadie está exento de un accidente, ¿no? Entonces. Eh... Nosotros llamamos a aquellas personas que aún no han adquirido su SOAT, eh, se establece que el SOAT tiene que comprarse el 31 de diciembre, pero pueden hacerlo porque nadie nadie pues está a, al margen de que pueda tener un accidente cuando sale a sí. la calle, cuando se sube un auto, ya sea público o privado. Entonces, eh, y por nosotros o bien por los seres que amamos, entonces es importante que toda la familia boliviana en nuestro país esté protegida. ¿no? En estos primeros días, primeros meses, ¿ya uh, cuántos uh, uh, accidentes se han atendido? Eh, hemos tenido una cantidad de accidentes eh, más o menos de unos 1.200 millones de, de accidentes. Uh -huh. Eh, y esto ha implicado, por ejemplo, que más de 1.600 personas estén involucradas específicamente en lo que es estos accidentes de tránsito. Nos ha implicado a nosotros como empresa una erogación de alrededor de, de más de 10 millones de bolivianos. ¿no? Sin embargo, es un dato importante que la empresa eh, el año pasado ha generado una mesa eh, interinstitucional, por ejemplo, que está buscando eh, pues, implementar un conjunto de acciones eh, de prevención de accidentes mm -hmm. o prevención de siniestros. Y quiero agradecer por, por si acaso a, a no que, que se nos ha acercado para pues, eh, ser parte de esta campaña y, y difundir nuestro spot de manera gratuita. ¿no? Y le quedamos muy agradecidos a ustedes. ¿no? Claro, y el objetivo también nuestro es brindarle esa posibilidad a la población de tener esta información. Ahora este año, gerente, se han activado un sinfín de posibilidades para que la gente pueda adquirir el seguro. Antes uno tenía que ir hasta la oficina y hacer fila, unas tremendas filas, recuerdo, para comprar el seguro a principios de año o a cierres de año. Pero ahora hay un sinfín de posibilidades y la tecnología está ayudando mucho. Sí, la, en este caso la, la roseta del, del SOA 2023 es totalmente digital y este, si bien es importante para la población aún contar con los puntos fijos, los hemos tenido los puntos fijos, lo estamos reduciendo actualmente porque eh, el, la afluencia que se en los puntos fijos es cada vez menor, pero estas personas o este conjunto de profes de, de, de, de nuestro equipo de ventas está yendo al encuentro, por eso es que... Eh, van a ver ustedes a nuestro, a nuestro ejército comercial, si ustedes quieren, con unos chalequitos eh, naranjas que se, van, que se están acercando. ¿no? Van a parar y le van a ayudar específicamente a comprar el SOAD. Si es que las personas eh, no, van, no tienen tiempo para comprar en los puntos fijos o en el banco, a través de su plataforma digital, o a, part a partir de cualquier alternativa, Whatsapp, Facebook, llamando al call center, lo puede hacer, no tiene ningún costo. Pues si no, eh, nuestro nuestro personal va a estar acercándose, son las personas con chaleco con naranja. Téngannos paciencia. La intención es ayudar a que ustedes puedan comprar el SOAT y pues toda la familia esté protegida. ¿no? Claro, qué mejor que el SOAT venga a uno cuando uno no tiene el tiempo muchas veces para ir hasta un punto fijo de comercialización. Pero además eh, también hay un trabajo eh, conjunto con la policía gerente tomando en cuenta que el seguro es obligatorio, o sea, no debería poder circular un vehículo en el territorio nacional sin tener este seguro. Sí, es definitivamente ahí quiero agradecer a la policía boliviana porque hemos tenido una coordinación de manera permanente primero en los controles que estamos ejerciendo en los en las diferentes trancas a lo largo de todo el país, a lo largo de todo el país, pero a su vez también porque como le comentaba, tenemos esta mesa interinstitucional donde está la policía, la policía es uno de los actores más importantes que tenemos ahí. Hemos sacado esta campaña y ayer justamente teníamos la posibilidad de en un desayuno de trabajo con algunas instancias la policía evaluar, ¿no? Y nos parecía, si bien no es atribuible exclusivamente eh, y que han aún habido accidentes o hechos de tránsito, incluso hemos visto pérdida de vidas humanas, lamentablemente, pero hemos visto que, por ejemplo, asumimos que esta campaña de prevención ha tenido un efecto positivo. No, no podemos atribuirlo exclusivamente, pero hemos bombardeado con el spot publicitario y hemos visto que se han reducido eh, los accidentes, eh, a los, sobre todo los hechos de tránsito, y también la pérdida de personas eh, de vidas humanas en los hechos eh, o accidentes como tal. Y vamos a seguir insistiendo, Univida cree que este, toda vida es, es invaluable, eh, que no podemos afectar la cotidianidad de las personas por cuando se da un accidente y afecta la salud. Entonces, invitamos a todos ustedes, que ya creo que se van, se van a sumar, sí. tenemos la nos han comentado y nos parece muy bien, porque vamos a empezar otras campañas ¿no? para precautelar la vida y para informar pues, a las personas. No solamente de cómo prevenir un accidente, incluso vamos a tener una serie de tips específicamente de cómo conducir cuando sean algunas coyunturas, algunas condiciones que pueden afectarnos. ¿no? Claro, Y ese debe ser el rol también nuestro de llevarle a usted ese tipo de información valiosa para que podamos reducir, lo decía bien el gerente, número de accidentes y además la pérdida de vidas humanas que en muchos casos se dan en este tipo de hechos. Ahora, la tecnología está ayudando mucho, gerente. Por ejemplo, en minutos ya el presidente estará presentando ya eh, los carnets o las eh, licencias de conducir digitales que vamos a tener. Me imagino ya que en el pasar de los años ahora, por ejemplo, la roseta del soat ya no es como antes, que la tenías pegada en tu parabrisas y había que cada año tener colección de, de rosetas en el parabrisas. Ya ahora es digital y me Imagino que también a raíz ya de este registro que va, se va a tener de todos los propietarios de vehículos se va a poder trabajar de manera conjunta con la tecnología para de aquí a unos años tener el 100% de cobertura del SWAT que debería ser lo óptimo. Sí, queremos eh, de manera... Primero es digital, ¿no? O sea, ustedes sí. han visto, si tú, si usted tiene auto, ha comprado, ya le llega la roseta de manera digital, con el código QR, también se puede comprar con código QR, pero incluso estamos vinculando nuestro aplicativo, por ejemplo, con el, el aplicativo de la policía. En días anteriores, la policía, por ejemplo, ha informado que en su aplicación específicamente que ellos tienen, puede hacer seguimiento, por ejemplo, a si tienen inspección vehicular y si tienen Soat como Soad. tal. Entonces, eh, vamos a explorar todas las, las, las alternativas digitales. Actualmente tenemos o hemos considerado todas las alternativas digitales. Vamos a seguir haciéndolo. Eh, nos llama, por ejemplo, mucho la atención que, que Santa Cruz, pese a los, a los conflictos que ha tenido, por ejemplo, ha sido el departamento que más, ha, que más compras por los canales digitales ha hecho mediante la aplicación, utilizando estas alternativas como tal, y nos parece muy bien. Hemos sacado una serie de tiktokers, nosotros o hemos utilizado unos tiktokers, porque, por ejemplo, vemos que una gran cantidad de nuestro mercado, o uh -huh. las personas que tienen auto, pues prefieren comprar este, de manera digital el seguro. Entonces, sí. pues este, feliz que ocurra esto y siempre Univida vida va a estar a la vanguardia de estas alternativas. ¿no? Claro, y ahora vemos ya a los eh, agentes de tránsito, a la gente de la policía con el celular, no sí. la placa y automáticamente uno sabe si tiene SOAT, si tiene inspección vehicular y se puede trabajar de esa manera y creo que es lo más importante, coadyuvar de manera conjunta a que la tecnología nos vaya a ayudar. El gerente, una vez más, ya para ir cerrando la entrevista, la invitación para la gente que todavía no ha adquirido su SOAT, la comercialización continúa. Y un tema que quería hacer referencia, la gente que ha comprado el seguro eh, y no tiene la roseta todavía descargada en su teléfono, ¿por qué? Haces la compra, pero después tienes que descargarla. ¿Cómo se realiza este.? este Directamente, trabajo? o puedes llamarnos, o puedes escribirnos en WhatsApp e inmediatamente. En caso de que no haya llegado la receta, uh -huh. le mandamos en ese momento como tal. Entonces, en puede, ingresando a la. Página o o, o escribirnos a, a Facebook o a la página web o llamándonos o escribirlo al, al, al WhatsApp como tal, le mandamos inmediatamente. ¿Hay algún si número es, que tenga gerente este Lo momento? tenemos publicados todos en la, ¿En, en, la el, en la página web, incluso los los call center como tal, y lo podemos mandar inmediatamente si es que hay un caso de que la persona no ha llegado, no no, no tiene su receta digital. Sí, como esto tal. lo decía porque me comentaban y había mensajes que nos eh, mandaron de que adquirió precisamente la tranca, nos decía un señor mm. de Urujara saliendo hacia los Yungas, eh, con los eh, comercializadores que estaban en el lugar, pero que no había tenido la roseta. Y me dice, ¿cómo puedo comprobar yo cuando me eh, detengan que he comprado el SOAT? Entonces, lo puede descargar, además que quien revisa tiene automáticamente la posibilidad de verificar en el sistema. Sí. ¿No sí, ve? Eh, No hay ningún problema. Aprovechando que usted me da el tiempo, eh, por ejemplo, to, eh, Univida tiene la, la app Univida, uh -huh. o Univida App, si usted quiere. Eh, se puede bajar cualquier persona esta, esta aplicación, eh, esta aplicación ha sido ganadora porque tiene una connotación de que cualquier ser humano puede denunciar un accidente, que vamos a profundizar este aspecto porque ganamos el año pasado un premio, pero en la aplicación actualmente la persona puede colocar usted su, su número de placa y automáticamente le dice usted tiene, usted tiene SOA right. o le dice no tiene SOA, ¿no es cierto? Entonces puede utilizar también esta alternativa para que se quede tranquilo. De todas maneras... Este, nosotros estamos siempre pendientes que en caso de que una persona tenga un accidente no se preocupe de estos aspectos formales que muchas veces presente la factura presente esto otro, sino incluso Univida estar a la vanguardia y correr específicamente para que en los centros de salud tenga certeza de que estas personas están cubiertas del SWAT y Univida se va a, a pues, hacer cargo de la cobertura específicamente. ¿no? Para la tranquilidad entonces de las personas, especialmente la gente mayor que dice yo quiero mi roseta, les gusta tener algo físico, sin embargo ya la tecnología ha avanzado y si usted ha adquirido el SOAT en el sistema, automáticamente usted va a estar registrado. Gerente, ahora sí, para el cierre, una vez más la invitación para que se compre el SOAT. Sí, primero hay que entender que más allá de que el SOAT, aunque es un seguro obligatorio, eh, pues es un seguro social que protege a toda la familia, a todas las personas que están en un, en un, en un automóvil o en una moto, específicamente, no importando el número de personas. No importando el número de personas, no importando el número de accidentes específicamente que se tienen. Entonces, si todos tenemos SOAS, todos estamos protegidos, todas las personas estamos protegidas. Y eso es importante porque tiene una connotación social, ¿no es cierto? Es complicado si se tiene básicamente un accidente y no se tiene SOAS calculen ustedes no solamente los daños a nivel lo que es el patrimonio, sino el daño civil, incluso penal, que se recurre específicamente. Entonces, invitarles a esto. Y tal vez, si usted me permite, Milton, claro sí. este, invitar a las personas, eh, si bien tenemos esta primera campaña que hemos lanzado, No te distraigas, cuídate vida, pues eh, a lo largo del año vamos a sacar otras campañas, donde queremos reconocer a aquellas personas que no solamente cuidan su vida justamente conduciendo bien, sino que tienen un conjunto de acciones que buscan precautelar la vida de las personas, por ejemplo, en caso de un accidente. Entonces, esto vamos a focalizarlo tanto para las personas que tienen un automóvil particular, como para el sector público, porque creo que es importante también reconocer a aquel ciudadano o aquella ciudadana que es responsable pues, cuando está al frente de un volante. ¿no? Y, y lo vamos nosotros, a invitar a ustedes. Claro que sí, vamos a seguir prestos a brindar todo el apoyo para estas campañas de educación, que es lo que necesitamos. Educación, muchas veces nos falta eso en el tráfico vehicular que tenemos y en las situaciones que se presentan. Gerente, muchísimas gracias, muy a amable. Tí, a ti, Milton de Aviala. Muchísimas seguirme. gracias. Hemos estado entonces con el gerente general de Seguros y Reaseguros Univida. Hablando acerca de la comercialización del de SOAT, si usted todavía no lo ha adquirido, continúa la venta a través de las diferentes eh, plataformas que ha activado Univida, puede ingresar a su página y va a tener un sinfín de posibilidades para comprar el SOAT y ser responsable, que es lo más importante. Comprando el SOAT se cuide usted, cuida a su familia y cuida a todas las personas que puedan ser parte o puedan eh, generar o puedan estar en el lugar de un hecho de tránsito, un accidente que se vaya a suscitar.